Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual a todos ustedes del Pastor Quillono. Esta noche, desde luego, hablaremos del poder de la oración. Alguien preguntará, ¿cuál es el milagro más grande que Dios puede hacerme? Quizás una sanidad física, un cáncer, una enfermedad crónica, ¿Podría ser que tengo una situación económica precaria y yo pido un milagro de Dios para que mi vida sea económicamente mejor? ¿Tengo problemas de relaciones familiares? ¿Mi hijo se ha ido del hogar? ¿Mi esposo me ha dejado mi esposa? ¿Cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer por mí? Quiero decirle que todo es posible para Dios. El Dios Todopoderoso, Él puede hacer todo, desde luego, por amor a ti. Pero el milagro más grande que Dios quiere, puede, anhela realizar, es la transformación de nuestra vida. A una imagen, al carácter de Él, a transformar nuestra vida para que reflejemos su propio carácter. Todo eso está por encima de nuestras facultades, de nuestras capacidades y limitaciones. Solo Dios puede producir un nuevo corazón, nuevos propósitos, nuevos ideales, nuevas formas y hábitos de vida. Es por su gracia y por el infinito poder de, una de Dios que es, da, otorga ese poder a una persona que le permite, le entrega su voluntad para que él obre lo que es imposible para el hombre, pero para que Dios es todo posible. Esta noche platicaremos con un joven que nos contará la forma sobrenatural que Dios cambió el curso de su vida, lo transformó, lo convirtió de pecador de una adicción a un hombre libre por su gracia y por su poder ese es el dios de lo imposible tu padre celestial y mi padre y mi dios a quien nosotros ahora glorificamos quédate para escuchar su testimonio esto es un momento de paz bienvenidos apóstol Santiago dice que los demonios creen en Dios, pero tiemblan. No es lo mismo creer en Dios que tener fe en Dios. Creer en la palabra como inspirada no es suficiente. Creer que existe Dios, que existen los ángeles, no es suficiente. Se requiere una entrega de la voluntad a la voluntad de Dios, a esa gracia inmerecida para que Dios obre el querer como el hacer en nuestro corazón de acuerdo a su buena voluntad con nosotros. Ese poder es el que da la fe verdadera de una conexión íntima, genuina de confianza, una entrega total a Dios. Maravilloso, porque eh, estás eh, pagando tu colegiatura, estás trabajando y aprendiendo un oficio y a la vez estás preparándote para ser un educador, ¿cierto? Así es. Qué maravilloso. Dime, Alejandro, ¿la oración ha tomado parte en tu vida algo importante? Cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti ahora? Oh, claro, definitivamente... Mi, mi forma de ver la oración ha pasado por un proceso y, y sigue ese proceso. ¿no? Uh -huh. eh, la oración pasó de ser algo, una formalidad, algo... Una necesario. rutina, algo uh, aprendido. Exacto. Como por, un rezo, digamos. Ajá, exactamente. Porque um, para empezar mi manera de ver la oración generalmente era, hay que orar para pedir, ¿no? Y pedir, y pedir. Pero hay un escritor al cual me encanta su, su, su trabajo, su libro, se llama Oswald Chambers. Uh -huh. Y él nos dice que la oración es el aliento del alma, uh -huh. o sea, es una necesidad. Elena de white también dice eso, wow. es el aliento del alma. ¿no? Entonces, um, uno no puede eh, pretender tener fuerzas o tomar fuerzas de, de uno mismo. Uno necesita la oración tal como necesitamos respirar. ¿no? Y parte de la oración, claro, es pedir, pero no lo es todo. Realmente el propósito de la oración creo yo que no nada más es pedir, ¿no? es ese contacto eh, con Dios. Y llegué a un punto en el que yo no me sentía bien si no oraba en la mañana, si no tenía un momento para orar a melodía y por supuesto en la noche. Sí. Es maravilloso pasar un día completo en oración. No quiere decir que estés todo el día arrodillado, claro. eh, digamos físicamente, yo creo que pa debemos pasar el día arrodillados anímicamente delante de Dios para que Dios sea grande y uno sea pequeño, para que Dios hable y uno pueda escuchar y obedecer. Y uno puede expresarse tal y como uno es, frágil, vulnerable, llorando, clamando a Dios, riendo y alegrándose con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Claro. Dios ha hecho maravillas contigo, Alejandro. Cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes? Cuéntanos algo de tu vida para que veamos el contraste y cómo se logró eso. ¿De qué te liberó Jesucristo? Ok, eh, al igual que la oración ha sido para mí un proceso, el llegar aquí también ha sido un proceso. Y ha sido en, en, algunas, en algunos momentos bastante doloroso, ¿no? pero he entendido que, yo estoy maravillado cómo Dios utiliza hasta las, las situaciones más adversas y aunque sean a veces situaciones provocadas por uno mismo, yo estoy fascinado cómo Dios puede eso voltearle, ¿no? da, darle un giro increíble. Oh, Amén, es, es que Dios, que las, las crisis de la vida, los problemas de la vida, como tú dices, le da la Parte donde te va a beneficiar a ti, como dice claramente la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a los que aman, aman a Dios. Así es, Pastor. Y uh -huh. en, bueno, este proceso comienza, comienza quizás en mi adolescencia tardía, pero la parte culminante es que yo estaba. yo consumía sustancias, ¿no? Uh -huh. Estaba metido en esto, de la drogadicción estaba bastante bastante mal, al punto que, que llegué muy grave al hospital La Carlota. Entonces, eh, es ahí donde comienza realmente este, yo, yo, yo lo llamo este, bueno, la búsqueda, por Dios, como que siempre la, la he tenido, uh -huh. pero se manifestaba de, de maneras diferentes, como un vacío, ¿no? Uh -huh. que, que sabes que, que hay algo que falta. Entonces, sí. este, uno empieza a buscar por lugares donde no debería, pero no, no sabes qué realmente es lo que necesitas. Entonces, cuando pasa esto en la, en la Carlota, cuando eh, termino grave, entonces eh, mi familia decide ¿no? internarme en un centro de rehabilitación. Y eh, es un centro que no es meramente cristiano, sino sigue este programa de Alcohólicos Anónimos. Ajá. Pero yo quedé impresionado de, de lo espiritual que es ese programa. Un programa demasiado espiritual Entonces, eh, recién cuando llegué a ese centro, eh, pues yo soy adventista de nacimiento, ¿no? Tengo, soy tercera o cuarta generación, pero ahí realmente comencé a orar, Amén. realmente comencé a orar, estaba totalmente destrozado, estaba pasando por una situación también complicada con, mi, con lo que fue mi matrimonio. Entonces, eso me movió a mí a, a orar y llegué al punto, como le mencioné, todas las mañanas eh, en, en ese lugar ponían cantos, ¿no? alabanzas. Entonces, yo aprovechaba mucho esos momentos para, para orar. ¿no? Mientras estaban los cantos, yo cerraba mis ojos y me la pasaba orando, diciéndole esto. Y como dice usted, eh, no necesariamente arrodillado, pero mientras desempeñaba mis actividades del día en ese lugar, eh, me la pasaba orando. ¿no? Tuve la fortuna... Y la gran bendición de que al poco tiempo que llegué ahí, me, me nombraron como parte de la consejería de los que estaban ahí, no de todos los que estábamos ahí. Entonces, eso dio lugar a que yo me interesara en, en, en, en cómo puedo ayudar a los demás que están pasando por un problema similar al mío, ¿no? Aprender para poder compartir, para Exacto. poder educar, ayudar a otros, ¿no es cierto? Exacto. Te sentías comprometido más en aprender para dar. Así es, así es. Y sobre todo, este asunto que le digo de búsqueda, ¿no? y que puede comenzar en la adolescencia. Ahora estoy aprendiendo esto en la escuela, ¿no? las clases de psicología, que este proceso de identidad, de búsqueda, empieza a echar raíces en la adolescencia, y es un momento crítico para hablar con los muchachos, para hablar con los jóvenes, uh -huh. para incluirlos, para, para que no tengan que pasar por cosas que algunos de nosotros... Hemos tenido Pasado. que pasar, ¿no? Y, y, y afortunadamente, y es, le digo, ha sido grande bendición que Dios, aún de las peores circunstancias, hace maravillas. Amén, amén. Así que fue allí en este, en este centro de rehabilitación, donde tú empezaste a volver a Dios. Al Dios que te inculcaron tus padres, que, que el Dios vivo, al Dios... Que, que está atento a las oraciones de sus hijos, y empezaste a una búsqueda. Uh -huh. Empezaste a buscar al Dios verdadero, a, a buscar cómo satisfacer ese vacío que había en tu corazón. Y en este proceso, ¿qué pasó? ¿Cómo constantemente la oración está presente en esa búsqueda? ¿Tus oraciones cómo eran entonces? Ok. Generalmente eran... Eran peticiones, ¿no? Uh -huh. eh, tenían que ver con mi familia porque en ese centro yo no sabía absolutamente nada de mi familia, salvo por cartas que me daban una vez al mes, ¿no? Era protocolo del centro. Uh -huh. y, lo, y lo que lo hizo más difícil es que nos tocó la pandemia. Eso fue en febrero del 2020. Entonces, vivimos... O sea, esto fue reciente. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces, eh, eso complicó un poquito las cosas. Entonces, yo recuerdo que, que oraba... Eh, pedía por, por, por cómo me sentía yo realmente. Este, estaba totalmente ya quebrantado. Quebrantado. Entonces, estuvo muy... Fue una experiencia... Creo que son los momentos en los que mis oraciones han sido de las más genuinas, realmente, en una postura en la que realmente le decía, ¿sabes qué? Estoy aquí, mírame cómo estoy. Entonces por favor obra en mi vida, ¿no? porque yo, yo ya no quiero esto para mí, ya no, quiero, ya no quiero hacer las cosas mal, sé que mi familia está sufriendo por esto, están sufriendo grandemente, este, mi mamá recién la habían operado de su rodilla en ese momento, ella estaba entrando al quirófano y yo estaba entrando al centro de rehabilitación, ¿no? entonces fue una situación bastante complicada, pero Dios se manifestó de formas increíbles en un lugar tan, no sé, tan hermético, a veces era a través de los cantos que sucedían ahí, que eran como respuestas a mis oraciones. A veces por medio de comentarios de, de mis propios compañeros. Yo recuerdo, eh, no, no tengo mucho tiempo para esto, pero recuerdo que mi oración, la oración más rápida que Dios me ha contestado, tardó menos de 10 segundos en contestarla. Cuéntanos, ¿cuál fue? <ríe> ok, desde um, de, de ese tiempo para acá eh, tengo una petición muy, muy especial ¿no? en mi corazón, desde que, desde que me internaron. Entonces, um, yo estaba en una mesa donde llevaba a cabo, a cabo mis actividades de consejero, ¿no? De consejería. Entonces, yo estaba orando, Señor, tú sabes la situación, tú sabes cómo me siento, tú sabes lo que está pasando, por favor, ayúdame. Y en esos momentos uno pide, eh, uno pide señales, ¿no? Pide, Señor, ayúdame, muéstrame que estás conmigo, que me estás escuchando, por favor, porque esta situación es muy desesperante, ¿no? Entonces, llega... Llega uno de mis compañeros y agarra una pluma y me escribe algo en, esa, en, en una hojita que yo tenía y se va. Mientras tú estabas orando. Cuando justo acababa de terminar, no pasaron le digo, ni 10 segundos, llego y este, este chico escribe algo. Y eso era algo que tenía que ver con lo que yo estaba orando. Y yo dije, no señor, yo, yo tengo que estar volviéndome loco o algo porque esto es... Increíble, entonces uno, una vez, yo no le dije nada a él, nada, él no sabía nada, entonces este, una vez me tocó velar, cuidar a mis compañeros, hay un servicio, le llaman servicio que es como de guardia, uh -huh. cuidas a tus demás compañeros, sí. entonces me tocó una vez estar en el cuarto donde él estaba y le dije, oye, quiero hablar contigo, quiero, quiero preguntarte esto, y le dije, ¿por qué lo hiciste? Le dije, ¿te estabas burlando de mí o qué onda o qué estaba sucediendo? Y me dice, la verdad, yo no sé por qué lo hice. Yo me acuerdo que estaba en mi lugar y de repente sentí una necesidad de levantarme y de ir a hacer eso y regresarme. Entonces. Maravilloso. Sí, sí, sí. sí Son, son, son cosas que uno, hasta que no las vive, hasta que no las vive, no se da cuenta. Y dice, ¿sabes sí, qué? Y, y me recuerda esto que, que, que, que dice Job, ¿no? En Job 42.5, de oídas te había oído, ¿no? Pero ahora mis ojos te ven. Y a Job le tocó verlo en un torbellino, ¿no? Pero yo creo que de diferentes maneras y dependiendo de, de la vida de cada quien o las circunstancias, puedes ver a Dios obrar en tu vida. Amén, amén. Así es, queridos amigos. Dios es un Dios que responde a aquellos que esperan en Él, que tengan esa fe, esa confianza en Él, que claman a Él porque Dios está vivo. Dios es nuestro Padre amoroso. Y aquí formamos una comunidad de personas que oramos los unos por los otros. Sí. Y no importa de qué denominación seamos, Dios no, hay, no, no, no hace acepción de personas. Y nos ama igual a todos con amor eterno, te ha amado. Por eso vamos, vamos orando los unos por los otros, queridos. Envía tus pedidos y tus agradecimientos para que aquí expresemos esas peticiones y esos agradecimientos y podamos conformar toda una red de personas que oran los unos por los otros. Hay un grupo de varios grupos de oración que oran por estas peticiones y yo también lo hago todos los días y me gozo en orar por ustedes, no solo lo que ustedes Piden, sino también el Espíritu de Dios nos mueve a orar por algo más grande y trascendente, quizás conversiones, pero Dios obra como tú dices Alejandro, y por eso unámonos en oración, envía tus pedidos y tus agradecimientos, recuerda también que Dios obra maravillas y hay que decirlo, no nos debemos avergonzar, sino debemos proclamar, la grandeza de Dios, porque Dios es bueno en gran manera. Claro. ¿No crees, Alejandro? Claro, definitivamente. Alejandro, ¿cómo es que, cómo es que el... tú saliste de allá y llegas ahora a estudiar acá? Eh, supongo que tuvo que ver algo esa decisión, lo que has estado orando y... A ti te hicieron consejero y ahora tú quieres ser maestro. ¿Habrá algo? ¿Tiene algo que eh, tu vida, que Dios te haya dicho para tu vida? ¿Cuál es, es, cuál es la, la plenitud de vida que has recibido de Dios y la orientación de tu vida ahora para, para tus ideales, tu futuro... Cuéntanos algo de esos sueños que Dios ha colocado para ti. Okay. Claro que sí. Um, cuando salí de este lugar para empezar el reinsertarme en la sociedad, fue algo un poco extraño, ¿no? Eh, estuve siete meses en este centro. Entonces, una de las cosas más complicadas fue regresar y, pues, ya no estar casado, ¿no? Ya tener que vivir esa parte. Uh -huh. Entonces, como a mí me, me dieron la oportunidad de servir en consejería, a mí me llamó la atención estudiar psicología. Uh -huh. Entonces, tenía eso en la mente y e hicimos como un censo en, en, en familia. ¿no? Y, y mientras yo seguía trabajando en la carpintería, por contrato, estaba todo el día en la carpintería. Entonces, ¿tú, tú man, o sea, eres carpintero o ahí aprendiste? Eh, ahí he estado aprendiendo. La verdad es que no soy muy bueno con mis manos. Eh, pero en, en, en ese proceso también, Dios se ha manifestado ¿no? eh, de muchas maneras ahí en la carpintería. Entonces, eh, ahí, estando y aprendiendo, pues tomo la decisión y digo que me voy a inscribir en una escuela en Monterrey. Y totalmente en línea. Entonces, yo ya estaba como que empacando mis maletas, no ya estaba listo para decir voy a estudiar en Monterrey. Y, y ya. Entonces, en mis últimos días, o los que yo creía en mis últimos días de, de trabajo en la carpintería, pasa algo bien curioso. Mi, mi jefe me aborda. Y es bien extraño porque mi jefe nunca, no era de platicarme o, o de acercarse conmigo, ¿no? Y me dice, oye, que ya te vas. Y le digo, sí, jefe, ya me voy a ir, voy a estudiar esto en, en, en Monterrey. Y me dice, ¿y por qué no checas aquí en la uni? Porque hay oportunidades, hay becas y todo eso. Entonces, en ese momento dije, ok, Dios, tú, tú me estás diciendo algo aquí, ¿no? Y cuando voy y hablo con el coordinador de la escuela, y me dice, sí, sí, sí, claro que sí, este, estamos, eh, eres más que bienvenido, ¿no?, para que, para que estés aquí. Entonces, como yo quería psicología, y tras hacer ese censo en casa, como que no fue muy popular la idea, entonces dije, a ver, señor, yo sé que tú me estás tratando de decir algo, o sé que me estás diciendo algo. Entonces tú vas a abrir las puertas ¿no? de esto que tú quieres que haga. Yo tengo esta idea, pero tú mandas, no tú dices. Entonces, las puertas se abrieron en, en educación. Yo lo único que hice es, bueno, ¿qué carrera tiene que ver un poquito con psicología? Uh -huh. y, y realmente casi todas las de educación tienen algo de psicología. Claro. Y yo elegí las la ciencias sociales. ¿no? Entonces, eh, terminando este proceso de estudiar ciencias sociales, quiero hacer una especialidad en algo que se llama logoterapia, que tiene que ver con el análisis existencial, no con el sentido de vida, uh -huh. con qué es lo que a cada uno de nosotros nos da un sentido de vida y un propósito, uh -huh. porque realmente ahorita eh, por experiencia propia y lo que veo es que la juventud anda por ahí errante, no no sabe y, y no nada más la, la juventud, los, los chicos de secundaria, prepa, sino también hay adultos que, que no saben, que sienten un vacío, pero no saben qué es. Yo recuerdo que leí en, en, en algún libro que el, el que escala, llega una vez a la cumbre, pero quiere la montaña, la, la que sigue más alta que la que acaba de escalar. Uh -huh. Y luego llega y quiere, necesita una más alta. El que hace algún logro, quiere conseguir el logro que sigue, el más grande en el orden. ¿Por qué? Porque Queda ese vacío. A veces pensamos, llegando allí, ya no voy estoy, a tener ya todo. Ya estoy feliz, ya estoy pleno. Y llega uno allí y sientes que te hace falta Exacto. algo más. ¿no? Y es una búsqueda de sentido. Yo, yo pienso, me atrevo a decir que es una búsqueda por Dios. Definitivamente. Una búsqueda por Dios, Dios, que solamente Él es quien puede llenar. llenar ese vacío. Así es. Entonces, ese es mi, mi objetivo, esos son mis planes estudiar esto, luego terapia y combinarlo con la educación. Para Porque, gloria de Dios, así es. para ayudar a muchas personas que están pasando por lo que tú ya pasaste. Claro. Y te conviertes en un instrumento del amor de Dios en este mundo, con ese sentido trascendente. Qué maravilloso. En esto hay dos libros que te han eh, tocado, me, me acabas de mencionar uno. Uh -huh, claro que sí, Entonces sé si pueden hacer un acercamiento, este se llama En pos de lo supremo, uh -huh. eh, escrito por Oswald Chambers, él ya murió, uh -huh. eh, este librito es un devocional y me encanta porque en esta búsqueda, o en este proceso de, de ya no conversión, ahora santificación, ¿no? uh -huh. al leer este, este librito cada día, es como si Oswald Chambers ya me, ya me conociera, uh -huh. me diría tú estás pasando por esto, y, y está sucediendo esto, no te desanimes o a veces um, recuerdo que una de las lecciones que dices a veces Dios se te va a manifestar donde menos pero tienes que estar atento a ese momento en el que Dios se va a manifestar y, Maravilloso. y, y, y, y, y un montón de cosas que, que digo yo wow, está hablando exactamente de cómo me siento, o sea, este, este hombre estaba diciendo la verdad, ¿no? uh -huh. diciendo que ya tiene como 80 años que él ya ya falleció, murió muy joven y este otro libro se llama El Verdadero Cristo lo escribió un pastor que se encuentra en Florida, ¿no? es adventista. Este librito me encanta porque, porque sintetiza y, y lo hace de una manera muy simple. Nos dice que nuestra verdadera necesidad es Cristo, ¿no? que ni la psicología ni la ciencia ha logrado llenar ese vacío que nosotros uh -huh. tenemos. ¿no? Sí. Entonces, también hay un capítulo que me encanta que me dice, piensa como hebreo, no como griego. Y ahí ves que... A veces uno como adventista, como cristiano, tiene mucha información, pero es desesperante porque la información no transforma. Dice, eh, el conocimiento eh, educa más Cristo transforma. Así es. Exactamente. Eh, todo el mundo conoce algo de Dios. De hecho, Santiago menciona que Satanás conoce muy bien a Dios, pero está perdido el fuego eterno será para él y todos sus ángeles. El conocimiento solo tiene poder cuando va unido a la voluntad, pero resulta que la voluntad de Dios, del hombre es frágil, es prácticamente inútil para poder sobrellevar y poder hacer la voluntad de Dios. De tal manera que si dependemos de nuestra voluntad, fracasaremos. Claro. Pero qué es la propuesta de Dios? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En otras palabras, es un rendimiento, es una entrega de tu voluntad a la voluntad de Dios que es omnipotente. Entonces, cuando uno le permite en oración sincera, profunda, no y confesando sus pecados, le permite que venga a tu vida y haga el cambio que uno no puede hacer. Él lo hará y lo hará seria y profundamente. Porque esto, como tú dices, es un proceso que durará toda la vida. Y eso lo quiere hacer Dios con todos nosotros, lo está haciendo con algunos. Lo único es ir y en lo secreto confesar nuestros pecados a Dios sinceramente, arrepintiéndonos. El Señor colocará su espíritu porque ese es el gusto, el más grande gusto de Dios es transformar las personas, los corazones y darle significado pleno de trascendencia. Esto es maravilloso y esa transacción se hace a través de la fe, la fe en las promesas de Dios. Por eso el estudio de la Biblia, la reflexión con la oración de entrega a Dios, a la voluntad de Dios, van juntas. Y eso es lo que hace la transformación. El Espíritu de Dios es el que va transformándote, a mí, a ti, a todos y cada uno. Es el anhelo, es el gozo del Señor, transformarnos a su propia imagen, darnos su carácter. Y eso se transcurre en toda la vida, pero es de cada día, como tú lo mencionaste. Desde que inicia el día, uno tiene que poner la agenda en las manos de Dios con sinceridad para hacer lo que Él te guíe de tu agenda, lo pones en la mano de Dios y haces lo que Él, el Espíritu de Dios, te guíe, que te va a poner convicciones claras para hacer cada día. Y entonces desechar aquellas cosas que el Espíritu de Dios te diga claramente que no va de acuerdo a su voluntad. De tal manera que la vida se convierte en el simple desarrollo de su voluntad. ¡Qué maravilloso! Y bueno... ¿Qué podemos decir a aquella gente que está pasando por algún, que es esclavo de alguna adicción? ¿Hay algo que podemos hacer por ellas además de orar? ¿Tienes alguna cosa que pudieras ofrecer a las personas como consecuencia de la experiencia que tú has pasado con Dios de liberación? Bueno, desde un ámbito personal... He escuchado a varias personas, de hecho conozco algunas, que están pasando por algo similar. A veces se manifiesta a manera de adicción, pero otras veces se manifiesta con desánimo, depresión, depresión ansiedad. Y, Entonces uh, estoy en contacto con esas personas porque se acercan a mí, ¿no? Uh -huh. y, y yo estoy encantadísimo de, de poder estar para, para ellos, de poderles ayudar, de poderles aconsejar, pero. Más que nada, escucharlos. Eh, es, eso es lo principal, eh, que ellos necesitan ser escuchados. A veces uh, uno se siente, uno se puede frustrar porque uno piensa, bueno, ¿qué, qué le digo? ¿Qué, o, o ¿Cómo le ayudo? Pero a veces minimizamos el poder o la, la lo positivo de escuchar a alguien, simple, con el simple hecho de escucharlo, de darle algo de tu tiempo la persona se siente con esa apertura y con esa confianza de, de, de acercarse con uno, ¿no? Entonces, uh, yo quiero... Eh, es una propuesta que traigo en estos momentos, ¿no? Eh, que, las, que si hay alguien que está viendo el programa y se encuentra en una situación de adicción, de ansiedad, de depresión, yo estoy dispuesto a escucharlo. Uh -huh. Estoy dispuesto a escucharlo. Y, y que, en cuanto a qué pueden hacer las demás personas, bueno, orar es bastante, mucho. de hecho es, es, es mucho y más si la persona sabe que están orando por, mm. por, por ellos. Y, y algo que me encanta es que a veces, eh, a veces uno, verdad o en mi caso, cuando yo estaba metido en las drogas, a veces eh, la voz del Espíritu Santo no la escuchas para nada, está eh, cauterizada esa voz. Está, está ahí, pero uno ya no la escucha. Pero una de las cosas que yo le agradezco mucho a Dios es que él no se cansa. Amén. Él no se cansa. Él sigue, él sigue, él sigue. Sí. Y, y yo creo que va a haber un momento en el, que, en el que en el cielo le vamos a poder decir, ah, así que tú estabas en ese momento cuando yo estaba haciendo esto otro, cuando no estaba pensando en ti. Tú me estabas hablando en ese momento, ¿verdad? Tú, tú estabas buscando guiarme, tú, tú, tú, tú no te cansaste de estarme buscando y buscando y buscando hasta que lo lograste, ¿no? Me, me, me, me encontraste, me dejé encontrar y pues aquí estamos, ¿no? Platicando, Señor. Entonces, es algo maravilloso eso. O sea, se ha convertido, al menos sientes que es el llamado divino, a un ministerio para tu vida. El ayudar a otros que han pasado por la misma situación que tú estuviste. ¡Qué maravilloso! ¿A qué número se pueden eh, comunicar aquellas personas que quisieran tener una comunicación contigo para que tú los escuches? Ok. Es 812-4654-199. Lo repito, es 812-4654-199. Y todo aquel que quiera comunicarse conmigo a través de este teléfono, ya sea llamada o WhatsApp, con gusto le, le atiendo y platicamos. Y puedo estar seguro que se va a tratar todo con, con la más estricta confidencialidad, uh -huh. si es necesario, con respeto, sobre todo. Definitivamente. Y, y espero que con confianza lo hagan y es, y es parte de lo, que, de lo que deseo hacer por, por aquellos. Porque así como mi grupo en el que yo estaba de, de, de, en el internado, uh -huh. Al escucharlos a ellos, al, al, al momento que ellos me, platic, me platicaban sus experiencias, ellos aportaron mucho a mí. Entonces, es algo que yo quiero hacer y me siento con esa responsabilidad de hacerlo también. Amén. Maravilloso. Queridos, mientras ustedes envían sus pedidos de oración y sus agradecimientos para que juntos glorifiquemos a Dios, vamos a escuchar al grupo Vox Laude que nos eh, motivará, que nos inspirará a buscar esa transformación que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Escuchemos. Les invito a orar por consuelo y esperanza por la familia Sánchez. Nuestra querida amiga Perlina Sánchez, ya descansa en el Señor. La vi esta mañana, tranquila descansando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza, la promesa que tenemos es que le está guardada la corona de justicia, la cual el Señor dará en aquel día a todos los que amen su venida igualmente. Así que tengamos esa esperanza y fortalezcámonos en el Señor. Y oremos también por la familia de mi querido amigo Evet Hernández, el pastor Evet Hernández. Oremos por la familia, por su esposa, por sus hijos. No, no olvidemos estar orando por aquellos que han perdido a un ser querido, eh, porque aunque no los veamos y tengamos la esperanza de que los volveremos a ver, se siente el dolor de la separación. Oremos por consuelo y esperanza los unos a los otros. También oremos por los estudiantes que están en sus exámenes finales, por aquellos graduandos que van... A, a tener su ceremonia de graduación la próxima semana y aquellos padres de familia, amigos que viajarán para venir a esta universidad de diferentes puntos del país y del mundo. Continuemos orando por Ucrania. Recuerden que hay medios a través de los cuales podemos no solamente orar sino también contribuir para que compremos Biblias Biblias para que los ucranianos puedan ser llenos no solo de la palabra de la, de la, del pan vivo, sino también de la, de la palabra de Dios. Así que oremos por Ucrania. Eh, quiero decir también que eh, Eli nos ha escrito, dice, buenas noches, pido oración especial por mi sobrina Liz. Mañana a las 3 pm tendrá una entrevista de trabajo muy importante. Si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Él pondrá los medios. Vamos a estar orando por eso, Liz, sin duda, sin duda alguna. Buenas noches a todos. Les saludo. Yo me animé de escribirles, dice, yo me animé de escribirles para pedirles oración, por favor, para la filial Tierra Negra de la Misión Oeste de Chiapas, del Distrito de Terán, y por mi familia, para que podamos con la bendición de Dios hacer la obra. Y por favor, pido muy en especial oración por mi familia y mis hijos. Les saluda caluros, calurosamente desde Chiapas, Gloria Edelmira Castillejos Gordillo. Nos envía estas peticiones. Vamos a estar orando sin duda alguna por ti, por esta petición, Gloria, hasta Chiapas. Hola, mi nombre es Leti Molina. Me gustaría que oren por mí, mi esposo, el doctor Molina, para poder ir a los pies de Jesús, claro, no soy de ninguna región y estudié en la Universidad de Montemorelos, no soy de ninguna religión, quizá quise decir, miro los programas en vivo y encontré este número, por favor les pido en sus oraciones por nosotros, Leti, estaremos orando por ti y por tu esposo, si tienes necesidad, por favor, exprésalo en el programa. Pon tus datos y nosotros nos comunicamos contigo para de una manera particular, especial, poder estar contigo en oración. Blanca, buenas noches. Quiero pedir por la salud de mi hija Carla Pamela Ortiz y que su fe aumente. Amén. Ana María Armenta, por favor, oren por mi sobrino. Está en las drogas. Se llama Jaime Alberto. Bueno, Ahí está la oportunidad de que Jaime Alberto pueda comunicarse contigo, Alejandro. Ojalá que se le, le pasen esa, ese, el teléfono tuyo, ¿no? María Victoria Hernández, oremos por favor por Jesús Hernández. Está privado de su libertad por más de dos meses. Vamos a estar orando por esta, Dios conoce esta situación, por lo tanto, Él saldrá adelante con las personas sinceras que deseen hacer su voluntad. Aide Hernández, pido oración por Irma Aguilar, mi mamá Antonia Carrillo y por mis hijos Nils y Nubia. Aide, estaremos orando por tus hijos y por tu mamá. Arturo Ramón, buenas noches. Agradezco a Dios por la semana llena de bendiciones, vida y salud. Amén. Grande es nuestro Padre Celestial, y para siempre su misericordia. Amén. Celsa Cayetano Cabrera, pido que me apoyen en oración por mi familia y por mis padres y hermanos. Vamos a estar contigo, no vamos a dejarte, todos los días vamos a estar orando. Recuerden que hay un grupo de hermosas damas que oran, se unen a orar, ya son, digámoslo, es un ministerio que tienen de orar y ellas se comunicarán con el Padre Celestial, el Dios de lo imposible, para que juntos, orando los unos por los otros, podamos ver la gloria de Dios en este mundo. Saidel Bartolo, hola, buenas noches, saludos, quiero pedirles un favor, oren por favor por Jesús Hernández, está hospitalizado en la Clínica del Seguro Social de Montemorelos. Gracias, Dios me los bendiga. Saidel cuenta con esa oración y Dios estará al tanto de Jesús Hernández porque Dios sabe cumplir su promesa. Laura Berume, petición de oración por la salud de Esmeralda Rangel, también por Julio Isaac Cruz Ayala y por Margarita Cruz. Ángela Ambriz, buenas noches, Dios les bendiga y los cuide. Les pido oración por mí, salí mal de mis estudios. Que Dios pueda sanarme. También pido por mis hijos que Dios los haga buenos. Que vean, que vean por mí y por sus familias. Muchas gracias. Estaremos orando por ti, Ángela. Y apreciamos que Dios esté en tu vida y te fortalezca en estos momentos críticos. Leo, oremos por Enrique Nava y su familia, por sus papeles de residencia. Leo, estaremos orando por esta petición. Les pido que inclinen su rostro allá donde estés. Volvámonos a Dios en oración. Recuerden, si mi pueblo se humillara, orara, buscara su rostro y dejáramos nuestros malos caminos, él oiría. iría. Así que, con estas convicciones, vamos a ir hasta el trono de la gracia de Dios y oremos con fervor allí donde tú estés. Te voy a pedir, Alejandro, que nos dirijas en la oración, por favor. Claro que sí. Oremos. oremos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de, de estar con vida, Señor, de poder glorificar tu nombre a través de este programa, Señor. Amén. Y... Y que también hay, hay, hay personas que lo ven, Señor, y que pueden expresar esas necesidades, Señor, que cuando yo las escucho, yo pienso que, que lo que tienen en común es que son una necesidad enorme de ti, Señor. Algunos necesitan consuelo, otros necesitan tu espíritu, Señor. Otros necesitan salud, necesitan esperanza, Señor. Y... Quiero pedirte en este momento que nosotros, a pesar de que no tenemos esos méritos, Señor, sino todo lo haces porque Jesucristo ya hizo por nosotros todo el trabajo, Señor. Queremos, pensando en esa promesa, pedirte que suplas las necesidades de estas peticiones, Señor, Amén. Que, que hemos escuchado. Amén. Que, que las personas que, que han depositado o que depositan tu, su confianza en ti, Señor, si antes de oídas habían escuchado de ti, que ahora su rostro pueda, pueda contemplarte, Padre. Amén. Gracias, Señor, por el que sabemos que nos escuchas y porque tu oído está atento a nuestras súplicas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. amén. Gracias, Alejandro, por compartir tu testimonio delante de todos nosotros aquí también en luchas con sus propias eh, adicciones o, inclusive, pecados que pudiéramos tener. Pero Dios es el Dios de las oportunidades. Nos da nuevos comienzos por su gracia, por su infinito amor por nosotros. Gracias. Un placer, Pastor. Tú tienes una promesa que te ha sostenido durante mucho tiempo. Una promesa que quisiéramos compartir contigo para que durante todos estos días de la semana, hasta que nos volvamos a ver en este programa, puedas cultivar en oración y puedas ver la promesa cumplida en tu vida. ¿Cuál es esa promesa? Mira, esa promesa tiene cerca de dos años que, que, que la encontré y, y ha sido para mí un sustento. Se encuentra en Job 19, 25 al 27. Y leo específicamente, me encantó la versión, Dios habla hoy, que dice, Yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado aquí en la tierra, y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo, en persona, veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. ¡Wow! Tremenda promesa. Eso podemos, es una promesa para todos, de parte de Dios. Maravilloso. Gracias por compartir esta promesa a la cual estamos invitados a meditar durante esta semana para que sea propia, para que el Espíritu de Dios lo haga propio de nosotros. Y así yo me despido contigo, pero nunca el Espíritu Santo se despidirá de ti si tú le permites en oración hacer una habitación de tu vida.